Significa representar en sí la cultura, la tradición, mantener los valores vivos y eh, eh, las raíces que tenemos de nicaragüense. Igual, como ciudadano tengo la responsabilidad de representar lo que soy. Pero ya como político un cargo más grande, porque hacerle ver a los demás lo que soy y de esa manera transmitir la cultura nicaragüense. Y... Llevar en alto el nombre de Nicaragua, estar inscrito en el Registro Civil. Bueno, para mí ser ciudadano, eh, más que todo, eh, estar comprometido con la sociedad, eh, brindar un apoyo y un beneficio. Representar bien lo que es la nación, ser una persona trabajadora, responsable, ayudar, contribuir con la, con la mejora del país. Siempre, como había dicho, mantener el nombre en un Alto, eh, ser un buen ciudadano, o sea, seguir siempre con, con el gobierno, seguir seguir con el gobierno. Pues considero que mi deber más primordial sería ayudar al país, con tal vez con mi futuro trabajo o más que todo con organizaciones o apoyarlo. teniendo uh, buenos modales, uh -huh. este, aportando con la buena educación uh -huh. y también este, apoyando al gobierno nicaragüense. Tal vez compartiendo campañas o compartiendo videos que, que sean de ayuda para los jóvenes y, es y más que todo pues porque también trabajo, entonces pues quiero Ay, considero bien. que te ayuda un poquito a la economía, no. a la estabilidad. Exacto.